Que yo te digo que mira, oye, que de pronto no estás De pronto no estás tú no. Que yo te digo que vuelvas a mirar De pronto no, no. estás tú no.